hola a todos y bienvenidos a dance el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple en esta clase veremos simplificación de funciones trigonométricas cómo se deben desarrollar teniendo en cuenta los casos de factorización y las respectivas identidades que se necesiten no siendo más comencemos tenemos este primer ejemplo 1 más seno de x que multiplica a 1 menos seno de x Vamos a simplificar esta función trigonométrica. En este caso tenemos la función seno. Entonces, recordemos diferencia de cuadrados. Entonces miremos porque uno es positivo y otro negativo. Suma por diferencia siempre genera una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados viene dada por la fórmula a2-b2 igual a a más b por a menos b. No olvidemos este caso de factorización De todas maneras ahí les dejo un enlace para que si quieren repasarlo lo miren más profundamente. Vamos a elevar a al cuadrado, entonces quedaría 1 a la 2, signo negativo, menos seno al cuadrado de x. 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. 1 al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Este no cambia. Como tenemos esta, este caso, recordemos entonces de nuestras identidades... ¿A qué se asemeja esto? Miremos por allí. Por allí se encuentra que 1 menos seno cuadrado de X es igual a coseno cuadrado de X. Es decir que esto se puede reemplazar como coseno cuadrado de X. Quiere decir que de esta manera ya hemos terminado el ejercicio. Simplificamos la función. Todo esto me decía que era coseno cuadrado de X. Ya aquí se acaba el ejercicio. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos ahora a resolver el siguiente ejemplo. Coseno de X divide a tangente de X que multiplica a 1 menos seno cuadrado de X. Como podemos ver, aquí hay dos identidades. Una, tangente de X, y esto lo podemos dejar en función de coseno. Entonces miremos, tangente de X sería seno de X sobre coseno de X. Y 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Entonces reemplacemos, quedaría coseno de x, tangente de x por 1. Entonces ya sabemos, lo tangente de x lo vamos a reemplazar como seno de x sobre coseno de x. Y 1 menos seno cuadrado de x quiere decir que es coseno cuadrado de x. No olvidemos que allí vimos que es coseno cuadrado de x. Como aquí no hay nada, le vamos a poner un 1 en el denominador. Seno de x por coseno cuadrado de x. Coseno de x queda igual sobre seno de x que multiplica a coseno cuadrado de x. Y por último tenemos que coseno de x por 1 da coseno de x. Este cuadrado me puede cancelar un coseno. Tenemos lo siguiente, podemos hacer... Entonces, este coseno uh, cancelaría el coseno de arriba. Pero para que lo veamos más, más simple, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a borrar este pedacito acá. Y voy a hacer primeramente una regla de la oreja. Para que se vea mucho más claro el ejercicio. Coseno de X cuadrado, coseno de X. Vamos a poner un 1 en el denominador. Este 1... No olviden que sería solamente de coseno porque esta fracción ya está completa. El 1 multiplicaría la parte de acá y el coseno de X multiplicaría el de abajo. Coseno de X por coseno de X daría coseno cuadrado de X. Y todo multiplicado por 1 da lo mismo, entonces quedaría seno de X que multiplica a coseno cuadrado de X. Coseno cuadrado de X se cancelaría quedándome un 1, quedando 1. Sobre seno de X. Pero recordemos, ¿qué es 1 sobre seno de X? 1 sobre seno de X es la función cosecante. O sea, que esto es, se convierte en la cosecante de X. Esta sería la respuesta. Cosecante de X. Lo podemos dejar como 1 seno de X o de una mejor forma como cosecante de X. Y aquí se concluye este siguiente ejemplo. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Por último tenemos este siguiente ejemplo. Tenemos dos fracciones, unas con secantes y otras con cotangente. Entonces miremos las identidades. Vamos a reemplazar las secantes y las cotangentes en funciones de seno y coseno. Secante es 1 sobre coseno cuadrado de x, como está al cuadrado debemos ponerlo también al cuadrado, de igual manera hacemos con la cosecante acá, quedaría 1 seno cuadrado de x, menos la secante, en este caso sería 1 sobre coseno cuadrado de x, bien, al otro lado qué tenemos, la cotangente, la cotangente es coseno de x sobre seno de x, pero elevado al cuadrado, no olvidemos eso. Cotangente cuadrado sería lo mismo, coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x menos 1. Ya teniendo esto de esta manera, vamos a resolver primeramente este pedazo, las partes bajas, y vamos a hacer caritas felices. Vamos a hacer una carita feliz por acá. Y vamos a hacer otra carita feliz a este otro lado. Resolvemos esta parte y vamos a resolver también esta otra. Vamos mirando cómo nos quedaría esto. Continuando con la solución del ejercicio, entonces tenemos, esto queda igual 1 coseno cuadrado de x sobre 1 por coseno cuadrado de x quedaría coseno cuadrado de x más por menos da menos. Seno cuadrado de X sobre... Seno cuadrado por coseno cuadrado. Quedando seno cuadrado de X. Que multiplica a coseno cuadrado de X. Más... Coseno cuadrado de X... Sobre... Seno cuadrado de X. Coseno cuadrado de X por 1. Daría coseno cuadrado de X. Más por menos daría menos. Menos seno cuadrado de X. Sobre... Seno cuadrado de x por 1 quedaría seno cuadrado de x. Ahora tenemos lo siguiente. Primeramente es ideal resolver primeramente esta orejita por este lado y esta orejita también. Entonces vamos a multiplicar 1 que multiplica todo esto. Quedaría seno cuadrado de x. Por coseno cuadrado de x. No olvidemos que todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Y abajo nos quedaría coseno cuadrado de x. Que multiplica a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Más, no olvidemos. Ahora, coseno cuadrado de x multiplicaría seno cuadrado de x y en la parte interna, seno cuadrado de X, multiplica a coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X, entonces coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Entonces tenemos lo siguiente, como podemos ver, senos nos cancelan términos semejantes, coseno cuadrado de X se cancelaría con coseno cuadrado de X, seno cuadrado de X se cancelaría con seno cuadrado de X. Entonces nos quedaría seno cuadrado de X coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X no olvidemos que simplificamos esto y acá nos quedó más coseno cuadrado de X sobre coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X tenemos lo siguiente tenemos un fraccionario homogéneo ¿Por qué es homogéneo? Tiene el mismo denominador, coseno cuadrado de X, seno, coseno cuadrado con signos iguales. Entonces, no olvidemos las reglas de fraccionarios homogéneos, queda el mismo denominador y se suman los numeradores. Quedando abajo, coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X, ¿y qué me quedaría arriba? Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Tenemos lo siguiente. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es una identidad, miremosla. Exacto, es igual a 1, entonces seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X reemplazamos y es igual a 1. Coseno cuadrado menos seno cuadrado lo vamos a ver acá. Podemos hacer lo siguiente. Para que nos quede de mejor forma Vamos a dejar la función seno en función coseno, para reducir mucho más y que quede todo en términos de cosenos. Entonces, apoyémonos de nuevo las identidades. Miremos qué es seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, miren, que es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces vamos a ir a reemplazar eso, como nos quedaría. Como vimos, seno cuadrado de X es igual a 1 menos coseno cuadrado de X. Vamos a dejar seno en función de coseno. Entonces, este lo va a dejar igual. nos pues quedaría 1 sobre coseno cuadrado de X menos... Pero lo ideal acá, como son dos términos, es encerrarlo en paréntesis. Entonces quedaría 1 menos coseno cuadrado de X. 1 quedaría igual... ¿Qué tendría acá? Coseno cuadrado de X. Menos por más da menos. Menos 1. Menos por menos daría más. quedaría más coseno cuadrado de X. Miremos que tenemos términos similares. Tengo coseno cuadrado de X y tengo coseno cuadrado de X. Como tengo términos semejantes los puedo sumar. 1 más 1 me daría 2. quedando 2 coseno cuadrado de X. Siendo la respuesta entonces 1...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 De igual forma te voy a dejar mis redes sociales. La parte de baja del video las pueden encontrar. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.